¿Crees que la autocompasión se trata de ser indulgente, de perder la capacidad de autocrítica o dejar de ser responsable de tus actos? ¿Crees que tiene que ver con tenerte lástima y ser débil? Yo descubrí que necesito autocompasión en mi vida y que tú también la necesitas. Y si no me quieres creer a mí, mi aguda que la pone entre sus preceptos más importantes, entonces te dejo en la descripción del video un montón de estudios psicológicos que me van a ayudar a demostrarte lo importante que es la autocompasión. Bienvenido a Cronopio una vez más, yo soy Olga Semoret y esto es Mujer Cronopio y vamos a hablar de la autocompasión. Y quiero recordarte que estoy aquí para inspirarte, motivarte y enseñarte todo lo que sea acerca de la multipotencialidad, la organización, el autoconocimiento y la productividad para que puedas poner tus sueños en el mundo real. Recuerda que todas las semanas hay videos de estos temas. Puedes suscribirte al canal, dale a la campanita si quieres recibir las notificaciones y si te gusta este contenido, dale like. Y lo más importante que te pido, si crees que que a alguien le puede servir, compártelo. Me cuesta mucho ser autocompasiva. De hecho, quizás como tú tiendo a ser muy dura conmigo misma. ¿Qué pasa? Me perdono muy poco y me critico muchísimo. También coloco mis estándares de perfección muy, muy alto, tanto que no los puedo alcanzar. De hecho, de eso te hablo en este video que te dejo por aquí arriba, que nunca sé dónde sale. ¿Y qué sucede cuando entro en ese estado? Mi narrador interno comienza a flagelarme, comienza a atacarme, a maltratarme y a hablarme muy agresivamente. Eso hace que sea menos productiva, que pierda el foco y que sobre todo ponga ese foco solamente en lo negativo. La compasión precisamente, y eso es lo que vamos a ver a lo largo de este video, es lo que equilibra un poco esa visión. ¿Qué es lo primero que piensas cuando te dicen autocompasión? Dímelo en los comentarios. Te voy a decir qué me pasa a mí. Yo pienso en dos cosas, la debilidad y la lástima. ¿Por qué? Porque culturalmente igualamos la compasión a sentir lástima. Si alguien es autocompasivo, se está quejando todo el tiempo, está sintiendo lástima, pobrecito yo, se pone en el papel de víctima y eso por supuesto lo vemos como una debilidad. Sin embargo la autocompasión lo que hace es abrirnos la puerta a la vulnerabilidad Un concepto muy importante del que nos habla muchísimo René Brown Les dejo el video por aquí arriba también Y para ser vulnerable tenemos que tener muchísimo valor No es una debilidad ser vulnerable Ser vulnerable es lo que te va a permitir a ti ponerte en posiciones en las que puedas ser vulnerable Tú mismo, sin que te importe nada más. Y eso, para mí, al menos, se traduce en felicidad, en armonía. En los últimos tiempos, el budismo ha tenido un auge enorme en los estudios psicológicos porque funciona como una suerte de gimnasio para nuestra mente. Es lo que nos permite en la práctica ejercitar y mantener nuestra salud mental a tón. Uno de los conceptos más importantes de esta práctica es la compasión. De hecho, seguramente habrás oído hablar del mindfulness. Nos dice Buda que tanto el mindfulness como la compasión son las alas del pájaro de la sabiduría. Sin embargo, aquí me vas a decir qué es la compasión por el otro. Es sentir, ayudar, tener empatía. Pero te digo que no. Según Pema Chodron, la compasión empieza por ti. Todo tiene que nacer desde ti, el amor, el respeto, la crítica incluso, todo tiene que nacer de ti para que se pueda proyectar en el otro. Por eso la autocompasión es fundamental, no solo para ti, sino para todo lo que te rodea. En el budismo existen cuatro estados sublimes. Alcanzar dichos estados o practicar activamente lo que estos estados requieren es lo que te va a permitir alcanzar este equilibrio o armonía que te va a llevar, como te lo he dicho mil veces, a la felicidad. Estos estados son meta o el amor bondadoso. Buda dice que el amor es el antídoto contra el miedo y el miedo en nosotros es algo maravilloso y es algo natural, pero puede ser algo que nos paraliza cuando no tenemos ese equilibrio del amor. Lo otro es Upeka, que es el equilibrio, la ecuanimidad y eso te permite aceptar las cosas como son. Si quieres saber un poco más de esto del mindfulness y aceptar las experiencias como son, también te voy a dejar un video por aquí arriba. Entonces necesitamos ese amor que va a combatir el miedo y nos va a permitir acción. Necesitamos el upeka, que es lo que nos va a permitir aceptar nuestras circunstancias y no ser víctimas de ellas. Y luego tenemos la compasión o caruna que es el poder sentir de alguna manera una empatía por el dolor del otro. Nosotros no podemos sentir el dolor del otro, pero sí podemos sentir esa simpatía y esa empatía y tener consideración del otro. Y el otro estado es mudita, que es lo contrario, porque es lo que nos va a permitir sentir y compartir la alegría del otro. Entonces vamos a poner esto un poquito en perspectiva. Tenemos meta, que es el amor, que balancea al miedo y nos permite avanzar, tenemos el Upeka, que es lo que nos da esa ecuanimidad de aceptar las cosas como son y no quererlas cambiar tontamente y luego tenemos como a los lados, yo lo veo así, no sé por qué, pero tenemos a los lados la Karuna que es la compasión que es sentir el dolor del otro y la Mudita que es la capacidad de sentir la alegría del otro. Una de las definiciones más extendidas en la psicología es propuesta por la doctora Christine Neff y dice lo siguiente La autocompasión es estar abierto y movido por el sufrimiento de uno mismo, experimentar sentimientos de preocupación y amabilidad hacia uno mismo, tomando una actitud sin juicios hacia nuestras fallas y equívocos y reconociendo nuestra experiencia como parte de la experiencia común humana. De esta definición se derivan tres factores. ¿Por qué es importante tener en cuenta estos factores? Porque estos factores te van a dar las pistas que necesitas para ver si estás siendo autocompasivo o no. La primera es la empatía o comprensión de tus sentimientos. La segunda es la preocupación y atención. Y la tercera es la voluntad de actuar en respuesta de esos sentimientos. Yo lo defino como tres elementos, empatía, atención, acción. Te ves, te reconoces, sientes empatía por ti mismo, te prestas atención, es decir, no te callas, no te ignoras y tomas acciones, no te quedas con eso. Antes de terminar quiero hablarte de algunos de los beneficios que puede traer la autocompasión en tu vida. Porque no quiero que pienses que todo esto es puro bla, bla, bla, que está en el aire. Son cosas que efectivamente podemos hacer. De hecho, si te interesa, te voy a dejar un link en la descripción del video en donde puedes encontrar ideas para meditaciones de cada uno de los cuatro estados del que te hablé. Compasión, amor bondadoso, ecuanimidad y alegría empática. Disminuye la depresión, el estrés y la ansiedad. Está asociada a la felicidad, inteligencia emocional, optimismo, sabiduría, curiosidad e iniciativas de crecimiento personal. Es un antídoto maravilloso contra el perfeccionismo y el miedo a fallar. Aporta elementos positivos que equilibran la tendencia natural a tener pensamientos negativos. Permite la adaptación y reinterpretación positiva de las experiencias, lo cual contribuye a enfrentar nuevas situaciones que te ponen en riesgo de fallar. Reduce el agotamiento emocional y la vergüenza. Ser autocompasivo significa acercarte cada vez más a lo que eres, porque de alguna manera balancea lo negativo que ves de ti con lo positivo que puedes ver de ti eso te va acercando a tu autenticidad a ser lo que realmente eres y esto sucede en la práctica no solo en tu cabeza porque imagínate que con esa autenticidad y viéndote realmente como eres empiezas a tomar decisiones que van plasmando todo ello en la realidad vas haciendo proyectos vas agarrando ideas que se parecen cada vez más a ti mismo eso se logra o empieza por la autocompasión, así que no la dejes de lado. En Instagram te dejé una pregunta ¿Qué has hecho últimamente que sea compasivo contigo? Te voy a contar lo que yo estoy haciendo. Estoy reuniéndome todas las mañanas para hacer un reto que se llama escribir para sanar y ahí trato de verme y verme en los ojos del otro para balancear un poco esa mirada tan agresiva tan falta de compasión que tengo de mí misma. Busca estas iniciativas ahorita mucha gente está ofreciendo muchísimas cosas maravillosas que te pueden ayudar a buscar ese balance y a encontrar realmente esa compasión que necesitas Yo soy Olga Semoret, mujer cronopio gracias por llegar acá, gracias por compartir estos videos, gracias por tus comentarios por adelantado y recuerda que si este video te gustó y puedes compartirlo con alguien a quien le pueda ayudar, por favor hazlo y suscríbete al canal que cada semana vengo con más.